Hola, soy Romina Alba, alumna del Instituto de Formación Docente del Profesorado de Lengua y Literatura. Este trabajo es una producción solicitada por la Cátedra de Alfabetización Digital. Nos encontramos con Mi Muro Digital, esta es la última actividad realizada y su objetivo consistía en publicar las producciones de los trabajos prácticos realizados a lo largo del cuatrimestre, en el cual describí brevemente en qué consistía y el objetivo educativo que perseguía. Entre las diferentes clases realizadas nos encontramos con la clase 1 la alfabetización digital en la cual consistía en trabajar con el documento alfabetización digital donde aprendí conceptos como hipertextualidad, nativos, inmigrantes y colonos digitales. Clase 2. Edición de textos digitales Luego de leer la entrevista de Alejandro Pisitelli Autor del libro Nativo Digitales, en el cual tuve que responder una serie de preguntas donde abordé los conceptos de Nativos digitales, alfabetización digital y el resquebrajecimiento del viejo modelo de las instituciones educativas. Clase 3. Planilla de cálculo tuve que crear y editar una planilla en Google Drive en la cual trabajé de manera online con el interfaz del programa, libro de trabajo, hoja de cálculo, filas y columnas. Clase 4 presentador de, de diapositiva. Utilizamos una metodología de trabajo diferente de que veníamos usando. Tuvimos la libertad de editar el contenido de la presentación ingresando a nuestra cuenta de Google Drive en la cual cada presentación estaba predeterminada. Este fue el recurso de base que teníamos para armar la producción de manera grupal y también se dispuso de un foro de ayuda para evacuar dudas e inquietudes con respecto a la actividad. En lo que a mí respecta, me tocó la clase 5, captura y comparte tus videos presentación. La propuesta es incorporar el uso de las TIC o internet de manera significativa, proporcionando experiencias educativas que detecten y desarrollen competencias digitales. El objetivo es reproducir, publicar y compartir un archivo audiovisual a partir de las cuales las presentaciones realizadas se capturaban en lo que sucedía en la pantalla. Para llevar a cabo esta actividad, en primer lugar, se deben elaborar recursos en formatos de multimedia mediante aplicaciones sencillas como es el AppTuricacha. Esta aplicación es gratuita y sirve para descargar y compartir videos desde diferentes sitios web. Bueno, ingresaremos a la página del AppTuryCatcher. Y nos vamos a encontrar con diferentes ventanas. La que utilizaremos es la que dice Screen récord. Seleccionaremos el área. Trazar área. Seleccionaremos la carpeta de salida. Opción de ayuda. Iniciar después de 5 y play bueno, en segundo lugar usaremos un servicio de alojamiento gratuito como es youtube o google video este programa se utiliza para subir y compartir un video ¿cómo subir un video? en primer lugar me posiciono en la esquina derecha donde dice subir video luego nos vamos a la flecha roja que nos va a abrir la carpeta donde está ubicado nuestro archivo lo vamos a seleccionar y colocamos abrir ahora el video se va a ir descargando pero cómo hacemos para lograr que nuestro video tenga éxito bueno debemos tener en cuenta algunas cosas como colocar un título que diga de qué va a tratar el video una descripción no muy larga donde se le pueden agregar un link que nos lleve a otra página y luego la etiqueta que puede tener el mismo nombre del título. También se puede compartir en Twitter para darle más repercusión. Luego nos dirigiremos a una configuración avanzada, tocaremos licencia y propiedades, colocaremos Creative Commons, que son licencias y herramientas de derechos autorales sin fines de lucro luego nos dirigiremos a certificación de subtítulos colocaremos la segunda opción que dice este video nunca se emitió en la televisión estadounidense bueno y luego publicaremos el video una vez que el video está publicado nos encontramos con nuestro video vamos a ver que tiene el título una descripción el link y vamos a encontrarnos con los subtítulos los subtítulos puede pasar que nos encontremos que tengan errores ortográficos o que no se haya escuchado bien y que las palabras no se encuentren muy bien escritas bueno, haré mi último recorrido por el muro y finalizaré diciendo que gracias a la alfabetización digital desarrolle habilidades básicas, las cuales implementaré en mi vida cotidiana y me acompañarán a lo largo de la docencia. Los dejo con esta frase que dice, la, la ciencia de hoy es la tecnología del mañana. Bueno, muchas gracias, espero que les haya gustado.